suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y joya de Santos Laguna en la mira de tres clubes de Europa. Luego de la gira europea de la selección mexicana Sub-21, algunos jugadores llamaron la atención de los cazatalentos y uno de los más solicitados sería la joya de Santos Laguna, Jordan Carrillo, pues estaría en la mira de hasta tres equipos de España e Inglaterra. Jordan Carrillo, quien debutó en 2020 con Santos Laguna en la Liga MX, según tuDn, tres clubes grandes de Europa lo tienen en la mira luego de sus actuaciones con la selección mexicana. Carrillo juega como extremo por izquierda o medio ofensivo y desde su debut en la Liga MX suma 17 partidos en primera división, 5 de ellos como titular. Este torneo Jordan ha tomado más protagonismo en el cuadro de Almada y se ha ganado la titularidad en algunos partidos a sus apenas 19 años. Aunque no se menciona el nombre de los equipos interesados, la fuente indica que lo siguen dos clubes de Inglaterra y uno de España. El jugador está representado por el mismo agente que llevó al Chucky Lozano y a Uriel Antuna al fútbol europeo.